Qué chu gente este planta. Ay sí. Va, <risa> bueno, es que me cantó. Qué chu, gente este planta. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en mi casa, en mi cuarto, en mi cuarto, en mi, cuarto en mi cuarto. Y pues el día de hoy quiero hacer algo que debía hacer hace mucho, que es subir video. Y pues qué más, terminando el año. El día de hoy les voy a enseñar mi setup y, y ojalá que les guste. <risa> Pues aquí estamos En mi cuarto todavía Perdón si me miro muy acalorado o cosas así Es que están los focos Ahí están Les quiero mostrar mi setup Como ya lo dije, ¿no? Primero, está el modem Telcel, marca Huawei El Pro Pro Pro eh, Comenzamos, bueno, bien Con unas notitas que me regaló Alejandra Mi novia También una máscara del Spider-Man con un, ay, perdón, es que estoy bien güey. <risa> un gorrito, un pasamontañas, una Coca Cola que me regalaron. Ya tiene un año casi. También este foco, que no digan, ay, no sirve. Sí sirve, sí sirve, señores. También estos lentes que están muy chidos. Me los compró mi camarógrafo, de hecho. Mi camarógrafo me los compró. Hello, Peter. Estas cabezas eran de mi mamá. Ella, mi, mi mamá tiene una tienda y pues las iba a tirar y yo me las quise quedar. Este Funko Pop que hace alrededor de un mes me lo regaló y a ir. Y ayer por aquí, no sepa quién es Es este muchachito Suscríbanse a su canal, es buena onda También otros chocolates de parte de mi novia Alejandra Gómez Márquez Esa primera casilla Nos topamos con un recuerdito, ¿no? Unos tazos funky-punky Unos funky-punky Funky-punky De este otro lado, otro recuerdito Aquí tienen unas notitas Me lo regalaron Ahí está Un regalito, un regalito un abanico para cuando haga el calor, acá no había más hizo También unos colores, aquí pilas, los colores aquí andan tirando barra Aquí tengo todas mis plumas, mis colores, una pila bien pasada de lanza Tengo un micro, un micrófono que me lo regaló también Alejandra Ella me lo dio todo, me lo dio todo, me dio la vida, acá no había pasado Tengo mi monitor e-machine, también un Avid, un, un teclado bien pasado de lanza Y un mouse que pues todos dicen que está raro, ¿no? También tengo un HP, un CPU ¿Qué les diré? Esta casilla que está mi, ¿cómo se puede decir? Mi inspiración. Pues es Alejandra, mi, mi novia. Y unas fotos pues, mías de chiquito. Ahí para que la mire. Y pues algunos recuerditos, ¿no? De, de, de ella misma que me regaló. Que son ahí para impulsar mis progresos. En la siguiente tengo un libro, que nunca he terminado de leer, La Conquista de México, Malditos Españoles. También está esta maquinita de toques, que por mucho recordarán en aquel en vivo, no. Y pues también una rosa, esta debería estar acá. Detrás de esto tengo una katana, una mini katana. <risa> tengo una mini katana, una, una chiquilina. Ahí está el mousepad, ahí están unas cartulinas y unos... Unas cosillas, ¿no? Esto es un perchero. Al principio lo quería utilizar como para pantalla verde, pero no salió. Esto es para que tape las camisas que están aquí. Aquí está mi guitarra. Yo no la toco. Pero tal vez cuando mueras valga algo no. Aquí dice mi nombre. Una corneta. Otro cuadro de béisbol. Detrás de esto están algunos regalos que me han dado. Ahí está. Así se mira, así se ve en la cámara. Igual, si no, ahorita... Ah. Ahí quedó oh, el cienón. Son regalos, ahí está el, el micrófono, un, un globo y unos, unos, unas cajas, ¿no? Del día de mi cumpleaños, fue el mejor cumpleaños que he tenido en toda mi vida. Los 18 fueron los mejores. También, parte de mi setup, está esta lámpara. Ahí para los que no se han dado cuenta, deben de ser más sigilosos con lo que ven. Para que dure más el video, me compré un Xbox 360. Era, ahí está, ahí en mira Oh, oh, ya, lo, ya se descompuso ¿no? Un micrófono Mouki Un pasado de lanza Uno de los mejores Ojo, también aquí Una caja, es un dron, ahorita lo voy a volar Una silla gamer Razer De las mejores marcas, una cama De las mejores, está certificada por Juan Guarnizo La verdad no sé qué más mostrarles Creo que les voy a enseñar cómo vuela mi dron Watchen La eh grabando? Ay. Exacto Adiós Qué vergüenza bro. No hay que hacer otra vez la toma Ahí, está. Ahí quedó El día de hoy ya quedó el video. Y pues No me he bañado desde el año pasado Ahí dices Pero todavía no No me he bañado desde el año pasado ¿Qué? Pero todavía no. Ah, ahí quedó. Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Y ahora sí, vamos a echarle ganas, ¿no? Ya, ya, ya. Gracias por su apoyo y ahí nos vemos el siguiente año. Gracias.